Bienvenido a Glitchpop News, tu dosis de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y te traigo las noticias de este fin de semana. Se especuló sobre el pacto entre Duracell, Xbox y sus controles, pero todos son fake news. Netflix dejará de funcionar en Wii U y Nintendo 3DS. Juegos removidos de la tienda de 3DS han comenzado a regresar. Y Scott Pilgrim vs The World confirma versión física y definitiva. No olvides que puedes saltar a cualquiera de esas noticias en la descripción, pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Esto es Glitch Pop News y comenzamos. La semana pasada llegó a oídos de todos el pacto que hay entre Xbox y Duracell, en el cual se menciona que Duracell y Xbox tienen un acuerdo, y gracias a este todos los controles que compremos de Xbox incluirán baterías de esta marca. Todo esto comenzó luego de que un representante de Duracell afirmara que esta es la razón por la cual el control de Xbox incluye baterías AA. Luego de esta declaración muchos comenzamos a asumir que este acuerdo era el causante de que nuestros controles de Xbox aún seguían usando baterías y que todo cambiaría una vez que el acuerdo finalizara, sin embargo todo esto no son más que fake news. Aunque es cierto que las baterías incluidas en nuestros controles son de la marca Duracell y que este acuerdo en realidad existe, por ningún motivo es la causa del uso de baterías en dichos controles, a pesar de que Xbox es parte de un programa de empresas aliadas con Duracell y ha sido parte de este desde hace muchos años. Un representante de Microsoft comentó sobre el tema y menciona que la única razón de que los controles aún usen baterías es para dar al consumidor la opción de usar las baterías que mejor le parezcan, ya sean las clásicas baterías de un solo uso o recargables, incluso optar por opciones de terceros y hacer uso del cable USB-C para conectar a otros dispositivos. Básicamente es para darle flexibilidad y opciones a los usuarios. Así que a dejar las teorías de conspiración de un lado, ya que como Microsoft lo ha dicho antes no hay nada escondido y simplemente es una decisión en pro del consumidor. ¿A ti te gustaría que incluyeran baterías recargables como el Playstation, o estás a gusto con la opción que da Xbox? Pues como es de esperar, poco a poco las empresas retiran el soporte de consolas de generaciones pasadas, y en esta ocasión llegó el turno a las consolas de Nintendo, el Wii U y el Nintendo 3DS, luego de que se confirmara que se retirará el soporte de Netflix para estas dos consolas a partir del próximo 30 de junio. Netflix ya ha removido la aplicación de la eShop, por lo que no es posible descargarla a menos de que ya la hayas descargado antes. Si tenemos Netflix instalada en nuestra consola, podremos seguirlo usando sin problemas, al menos hasta la fecha que ya les mencionamos. Después de esta fecha, si usabas alguna de estas dos consolas tendrás que buscar alguna alternativa para seguir disfrutando de tu cuenta de Netflix. Lo que más llama la atención de esto es que el soporte para Netflix aún no llega al Nintendo Switch, lo cual es algo increíble y difícil de entender, mucho más luego de ver la gran cantidad de dispositivos que hay en el mercado. A pesar de no ser una gran cantidad de usuarios los que hacen uso de Netflix en Wii U o 3DS, el número es mucho mayor del que te imaginas. Y con esto, ahora Nintendo se queda sin consolas que den soporte a esta plataforma de streaming. Esperemos que pronto llegue el soporte de Netflix al Switch, ya que realmente es un dispositivo que se presta súper bien para hacer uso de este tipo de plataformas. ¿Y tú aún sigues usando tu Wii U o 3DS para este servicio? Como lo comentamos aquí hace unos días, un gran número de títulos de Cyber fueron removidos de la tienda digital de Nintendo, la eShop, entre los cuales se encontraban juegos famosos como Shantae's Risky Revenge. Sin embargo, parece que muchos de estos títulos comenzaron a regresar a la tienda de Nintendo. De acuerdo a un Twitter de Listed Games, de la lista de más de 250 títulos que fueron removidos, solo faltan 5 juegos para ser incorporados a la EShop. Los juegos fueron regresando poco a poco en pequeños bloques, por lo que es posible que estos juegos que faltan regresen pronto. La acción de remover los títulos tomó a todos por sorpresa, incluyendo a los mismos desarrolladores de estos juegos quienes incluso comentaron al respecto. Y en el caso de uno de los creadores de Shantae, agradeció a la plataforma de EShop por ser de gran ayuda a revivir la historia de Shantae. Las aplicaciones de DSiWare incluyen juegos de todo tipo, desde indies poco conocidos hasta juegos con licencias super raras como Chucky e. Cheese Arcade Room. Así que como lo dijimos la semana pasada, si aún hay títulos que te interesen de DSiWare es mejor hacerlo de una vez. El creador de uno de los mejores juegos Beat'em ha confirmado que su nuevo lanzamiento podrá ser conseguido en su forma física. Así es, ahora podremos comprar el relanzamiento de Scott Pilgrim vs. The World en su formato físico tanto para el PlayStation 4 como para el Nintendo Switch, para que ahora sí no desaparezca del mundo este grandioso título. Pero mucho ojo, esta edición solo estará disponible en preorden durante 6 semanas, comenzando el próximo 16 de enero. La versión normal costará 35 la cual incluye solo el juego y los DLC. La versión clásica tendrá un costo de 55 dólares, con la que además podremos obtener un instructivo del juego completamente a color un case nuevo con una portada reversible, stickers del juego, un soundtrack, un ticket conmemorativo de Clash of Demon Head y un mapa del mundo del juego. La versión completa, completísima, costará 140 dólares, que además de todo lo mencionado anteriormente, contendrá un nuevo case el cual tendrá luces y sonidos, y al abrirlo podremos escuchar música de Anamanaguchi. Además incluirá uñas de guitarra de Sex Bobomb, un pin y unas batacas completamente usables con diseños del juego. Así que si estabas esperando el regreso de este juego que fue retirado allá en el 2014, es el momento de conseguirlo en físico y ahora sí, no importa que lo quiten, siempre podremos jugarlo. Y tú, ¿terminaste este juego cuando salió por primera vez en el 2010 o será la primera vez que juegas este título? Hasta aquí las noticias de este fin de semana. Si se nos pasó algo importante siempre está en nuestra sección de comentarios donde podremos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos.